Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están chicas? Feliz jueves. Me estoy conectando un ratito por aquí porque quiero seguir reciclando con ustedes. Muchas me han dicho, Cari, ¿qué vamos a hacer si en esta cuarentena no encontramos material, no tenemos cartulina, hola vilmita ¿Qué hacemos, Cari, si no encontramos? Bueno, pues reciclamos, reciclamos. Yo, ustedes saben que yo hago el, el post rapidito y automáticamente ya eh, entro. Miren lo que he hecho con estas esta, estas hojas de este diccionario viejito, he hecho flores. Cada vez que digo, ¿qué creen que puedo hacer? Al toque dicen flores, ¿no? Miren qué bonitas han quedado. Las voy a mostrar ahí. Ahí están. Miren qué bellas han quedado y son hechas de las hojas de un simple diccionario. Miren qué lindas. Ahí las he acomodado, en realidad las hojas están sueltas. Pero miren qué bonitas simplemente con hojas del diccionario. Y no saben, he visto lindos arreglos de novias con estas flores hechas de periódicos y de revistas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Patti, ¿cómo estás? Miren qué bonito, como para que hagan un arreglito. A ver, díganme, chicas, Ay, voy, a, voy a silenciar. Por aquí siempre me están escribiendo. A ver, voy a silenciar por acá. Hasta nuevo aviso ya. Ahora sí. Hola, hola, chicas. Miren qué bonitas quedaron estas flores. Simplemente papel de un libro viejito. En este caso es un diccionario de mi hija de primaria, de cuando Celeste estaba en segundo grado. Mi hija iba a terminar la universidad. Miren, está viejito, lo busqué, lo, el más viejito que había. Obviamente que este, tengo otro diccionario para Salvador, ¿no? Entonces, me gusta porque las hojas están bien amarillitas y está bien viejito. Entonces, he hecho estas flores y quería enseñárselas cómo lo había hecho porque está muy, muy, muy fácil. Ya, voy a ponerlas acá a un costadito. Y también estoy usando estos plumones de Jan Davenport. Eh, son marcadores de sirenas, eh, Mermaid Market, eh, tienen eh, tinta líquida, ¿no? Y con estas estoy eh, tipo acuarela, estoy pintando estas flores que están hermosas. Solas, sin pintura, también se ven muy bonitas, ¿no? De verdad que ahora tengo eh, la impresión que tenemos que tratar, ahora más que nunca en realidad, de reciclar, reciclar todo lo que tengamos. ¿Ya? Voy a hacer, voy a hacer la flor. Vamos a dejar aquí estas a un costadito. Ya, a ver. Hola, chicas, ¿cómo están? Una belleza, ¿no? Para un florerito o para un adornito que quieran hacer. Realmente me han gustado mucho. Bueno, necesitamos una tijera, eh, un spray, un palito de estos de brochetita. Eh, este tipo... Que tiene eh, para ponerle agüita aquí adentro. De repente un lápiz, un lapicero para que dibujen la, la flor. En realidad yo no necesito dibujarla, pero les voy a enseñar. He sacado, ¿cuántas hojitas? Una, dos, tres, cuatro hojas. Ya estoy sacando cuatro hojitas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que necesito yo es un cuadrado, así que vamos a cortar el cuadrado. Hola, chicas. Hola, Tati. ¿Cómo estás? Aquí enseñándoles un, un poquito. A ver, acá tengo una, dos, tres y cuatro. Mira, vamos a doblar así. están mis manos todas pintadas porque he estado pintando y por más que me las lavo al menos estas pinturas sí son bien bien fuertes ahí está Problamos en triángulos 8 triangulitos ya y vamos a doblar uno más aquí ok así así tiene que quedar vamos relajándonos un poquito olvidándonos de este encierro de verdad que yo puedo sentarme aquí a hacer mis cositas y me olvido de todo listo ya tenemos Cuatro triangulitos, ¿no? Ahora, con un lápiz, vamos a dibujar y vamos a hacer esto. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Lo voy a bajarle acá a mi teléfono, que está sonando. Si no lo ven bien, lo voy a dibujar con lapicero. Ahí. Ahí. ¿Ya? Ahora sí, vamos a cortar. Hola, hola, ¿cómo están? Pati dice: Bien, gracias aquí en casita con toda la familia, distrayéndome con tus lindas tutoriales, que me relaja un montón. Gracias por pensar en nosotros. Un beso desde lejos. Ay, patisita qué bueno. Sí, hay que relajarnos, chicas. Hay que relajarnos un poquito. Ahí está. Miren, la pueden hacer bien alargadita o la pueden hacer más redondita, ¿no? Ya. ¿Mm? Ya no necesito con, con el lápiz, ¿no? Y simplemente pongo la misma y ahí ya marco lo que ya hice. Y marco para que todas salgan iguales. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí reciclando un poquito. Vamos a reciclar. Ya está. Así me gusta más gordito. Miren. Ahí está. Ese es, ese es el tamaño que quiero. El grosor que quiero de la... Ahí está. Vamos a cortar este de acá también. Miren qué fácil, ¿ah? ¿eh? pueden decir que no. Ahí está. Ya, este no me usa muy larguito, así que lo voy a descartar. Voy a sacar otra hojita, porque necesito cuatro. Vamos a hacer lo mismo, doblamos por la mitad. Por la mitad, ¿no? Hasta hacer un triángulo. nuevamente volvemos a doblar acá para que las, las que recién han llegado y volvemos a doblar acá uh -huh. agarramos este que ya tenemos un modelito lo juntamos aquí marcamos y cortamos si sí, me gusta el pétalo así más gordito ya está muy bien ya están nuestros nuestras cuatro flores ahí están miren ya vamos a hacerle aquí un cortecito también la puntita aquí uh -huh. vamos a hacerle un cortecito acá cómo están chicas Vamos a distraernos un poquito, haciendo flores. Claro, sí, flores, flores. Muy bien. Ya están las cuatro. Ahora sí abrimos. Ahí está. Una, dos. Voy a ir prendiendo la pistola. Tres y cuatro. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con el primero? Le vamos a sacar... Un pétalo, uno nada más. Ahí, un pétalo. Al segundo le vamos a sacar dos pétalos. ¿Ok? Al tercero le vamos a sacar tres pétalos. Uno, dos, tres, hasta acá. Uh -huh. Y al cuarto le vamos a sacar cuatro pétalos, o sea, la mitad. Entonces tenemos uno de cuatro pétalos, otro de cinco pétalos, otro de seis pétalos, otro de siete pétalos, así. ¿Ya? me acuerdo? Ahora sí, con la pistola caliente de calor, pistola de silicona, perdón. Está calentando, está calentando. Está calentando. Miren qué bonitas quedaron. Vamos a botar esto por acá para que no nos quite espacio mientras calienta. Hola, hola, ¿cómo están? A ver, salúdenme hasta que caliente esto. Hasta que caliente. Ah, está calentando, está calentando. He debido de haberlo aprendido antes. No importa. Vamos a ver. Ya está, ya está lista. Ahora sí, agarramos la primera, la que solamente hemos sacado un pétalo, o sea, esta, y la pegamos. Ahí. Así. Ya. Agarramos la otra. Y pegamos. Ahí, esta va a venir acá. Y otra. Hola. ¿Quién está por ahí? Giovanna Carmen González Villacorta. Ahí está, miren qué bonita va quedando. Y así las vamos armando. Se va cerrando poco a poco, ¿lo ven? ¿Sí? Y estas que quedaron necesito las más chiquititas. Esta que tiene dos, también voy a usarla. ¿Cómo están chicas? Uh -huh. Esta va a ir acá, en el medio. Y esta de tres, también la voy a usar. Esta va a entrar acá y esta va a entrar acá. Uh -huh. Vamos a cortarle un poquito más para que pueda sentarse acá. Y a esta también le vamos a cortar un poquito más para que se pueda sentar acá. Ahí. Perfecto. Ahora sí, empezamos a pegar. Un poquito de silicona aquí. ¡Yujo! ¡Hola, Clau! ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué dicen las españas? Ahí está. Estamos armando flores para variar un poco, porque yo nunca hago flores. Estamos armando florecitas. Ahí. Y el último. Como les digo, he visto buquets de novia con estas flores hermosas, hermosas, hermosas. Aquí podrían eh, ponerle la, la pintura, la tinta este, vintage o la foto vintage, el distress a todo alrededor, distresarla y queda vintage la flor. A ver, díganme si no está linda y es bien simple, ¿No? Okay. Ahora sí, con un palito de estos de brocheta vamos a comenzar a enrollar aquí cada pétalo. Hola, hola, hola. Enrollamos cada pétalo. Ah, ustedes le pueden hacer también su su palito, ¿no? Su, su estambre. Su tallito. A ver, voy a bajar un poquito. Cada uno de los pétalos. Y solamente con qué? Con... Páginas de un libro viejito. Bueno, en mi caso es un diccionario, pero ustedes pueden coger cualquier libro viejito y hacen su arreglo floral con varias flores de colores, quedaría lindo, ¿no? Sí, queda bonita, mírenla. Hay que hacerle este detallito para que se abra un poquito. Ahí le estamos haciendo esto con un palito de brocheta delgadito, ya. No lo hagan con el lapicero porque es muy, muy grueso y no les va a quedar así como me está quedando a mí. Entonces con un palito delgadito de brocheta queda más bonito. Así voy a irles buscando diferentes materiales accesibles a ustedes. Para hacer flores, ¿ya? ¿Van las flores, porque me encantan las flores y decoran todo. Como diría mi amiga Karina Williamson, ¿de dónde, qué material más no vas a sacar tus flores? <risa> ya, acá estamos terminando de armarla. A ver, a ver, a ver, a ver. aquí falta esta de aquí, también la voy a abrir un poquito. Si ustedes quieren, también el medio puede estar cerradita, no necesariamente tiene que estar abierto, ¿no? Ahí está, ya está ahora sí vamos a ponerle un poquito de color un poquito de color ah, antes, antes de ponerle color voy a hacer la hoja ya con estas tiritas que me quedaron podemos hacer la hoja la doblo por la mitad y cortamos en forma de hoja Ahí está la hoja, ¿ya? Para doblarla bonito y que parezca hoja realmente, podemos hacer esto. Ya, la desdoblamos y ahí está la hojita. Dos, ¿ya? Hola, Caro. Dígame si no están bellas. Acá. Ya. Sí, podemos poner ahí. Ya, ahora sí. Pintamos un poquito las pinta de verdad que así, solitas, así, como está. Me encanta. Pero vamos a pintarla. Vamos a pintarla. A ver, ya tengo aquí una fucsia. Voy a pintar una amarilla. Ya estos plumones, o oh, perdón, estos eh, marcadores... Tienen tinta dentro, líquida, y trabajan como acuarelas. Entonces, si ustedes tienen acuarelas, también pueden utilizarlas, ¿ya? Yo normalmente echo un poquito aquí, Así Hago descargar un poco. Echo agüita. Hecho uh -huh. agüita y comienzo a... A acomodar a mi flor. No le echo brillo porque ya ustedes siempre les echo yo brillo. Así que no voy a echar brillo. Ahí está. No necesitamos más. Voy a limpiar acá. Vamos a usar el verde. Para un poquito... Para pintar un poquito la, la hoja. Como les digo, ustedes pueden hacerlo con acuarela también sin problema. Voy a poner dos verdes. ¿Cómo se llama? Esta, estos plumones se los compré a Mave. Son de Jan D'Averport. Y se llaman marcadores Mar Mermaid Market, marcadores sirena, ¿ya? Es de American Craft. Funcionan como acuarelas Ustedes pueden utilizar sus acuarelas también. Muy bien, vamos echándole a nuestra hoja en algunos lados. Para que se vea bonita, ahí está. Esto es para darle un poquito de color, ah, ¿eh? ahí está, ya está. Como les digo, pueden usar acuarelas también, ah, ¿eh? yo porque tengo estos plumones, pero pueden usar acuarelas. Eh, Katiuska. ¿Cómo se llaman los pulmones? Se llaman, son de eh, American Craft y se llaman, son de Jan Daport Color Institute. Son los marcadores Sirena Mermaid Market. ¿Ya? Vienen varios colores y como les digo, pueden usar también sus acuarelas. ¿Ya? Yo había sacado mis acuarelas también. Eh, igual se echa un poquito, ustedes ya saben, a ver, voy a, para que vean que también pueden usar acuarela, es lo mismo, ¿ya? Siempre con agua, acuérdense que las acuarelas reaccionan con agua y va a darles el mismo efecto, ¿ya? Estoy haciendo las hojitas, ¿no? Listo. Acá tenía acuarelas, pero dije voy a usar los plumones que los tengo aquí. trabaja muy, muy bonito. Bien. Así de fácil y de sencillo, por favor, chicas. A ver quién me hace las flores con hojas de libros. Que quedan tan bonitas. A ver, a ver. Por aquí, por aquí. Ahora aquí, esto todavía no se ha secado, pero no importa. Vamos a llenarlo. Ahí miren qué bonitas quedan. Vamos a bajar un poquito. Ahí está. Un arreglo floral de esto y quedarían espectaculares. No, eh, acuérdense que también con eh, estas hojas pueden, no sé, por ahí cortar un circulito y hacer un espiral para armar una flor Por acá tenía ya unas cortaditas uh -huh. Hacemos un espiral y podemos hacer otra flor. Yo hice las flores de huevos. Ah, sí, lo ha subido, Katy. Cuéntame, lo ha subido. Súbelo ahí en al video que hice yo las flores de huevos. Súbelo para que las chicas vean que sí haciendo los tutoriales, si no, yo me mato pensando qué hacerles a ustedes y, y si no lo hacen, cuál es la gracia, ¿no? Miren qué rápido pueden hacer una florcita de un circulito. Ahí está. Salvador viene por aquí. Hay una florecita chiquita, ¿sí? Entonces, no dejen de crear, chicas, así no tengan material. Miren todo lo que pueden, podemos hacer. Tan facilito, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy? A ver, no veo el tiempo, pero no sé, no lo habré hecho ni en 20 minutos, ¿no? Imagínense un arreglo así bonito en una canastita con estas flores, preciosas ¿no? <risa> ya, chicas. Muy bien. Me quería conectar un ratito para enseñarles lo que estaba haciendo. Eh, espero que les haya gustado. Voy a hacer una tarjetita con estas flores. Para que vean que también podríamos hacer unas tarjetas. Para el grupo de Honey ha Funny Hans, ¿no? Ellas me han pedido, Úrsula me ha pedido un tutorial. Así que con ella voy a hacer una, una tarjetita con estas florcitas. Más chiquitas, por supuesto. ¿No? hola Vico ¿cómo están? bueno invitarlas también, ya están las inscripciones para la academia eh, para mayo, estamos organizando un tea party para la mamá, eh, vamos a hacer un costurerito, vamos a hacer un recetario eso lo voy a hacer yo eh, y además les voy a enseñar a poner, y a, vamos a tener una pequeña crop para todas las chicas, para que puedan a, aprender a cómo poner una mesita con las casitas y té para hacer su fiesta del té. Hola. A ver, Vilmita dice, ahí está, 26 minutos. Ve, Carol, qué rápido, ¿no? Vamos a crear algunas para que suban ahí sus trabajos. Hola, hermosas y sencillas, César las Flores. Gracias. Sí, Laura, mira qué bonitas quedaron. Hola, Mabelita. Sí, hermosas. ¿Y con qué lo hicimos? Con hojas de papel de un diccionario. A ver dónde está mi diccionario. Con esto lo hemos hecho. Con papel. Y qué bonitas han quedado, ¿no? Las voy a poner acá encima. Para que vean que de aquí quedaron. De acá se hicieron. De acá nacieron. <risa> ya. Ahí voy a poner Qué bonitas, ¿no? Ahí está. Ah, como les decía, invitarlas a la academia. Va a estar Bequita. Va a ser un mini bien bonito. Eh, va a estar también Lali. Va a estar Lali también trabajando eh, sus tarjetitas. Ella que hace tan bonitas sus tarjetas. Va a estar Lali. Y va a estar Jocelyn. No sé si la conocen. Es una chica de Venezuela que trabaja también muy bonito. Ella también va a estar haciendo unas técnicas diferentes y bonitas. Sí, quedaron lindas los más. ¿Con qué las pintaste? Mave, justo les estaba diciendo a las chicas, las pinté con estos plumones. Tú los tienes con estos eh, markers, porque yo te los compré a ti. Te los compré a ti cuando estaba en, en el, eh, con el furor del lettering. Eh, y me dijiste, sí, esto te va a servir para el lettering. Sí, es verdad. Hago lindo el lettering con esto. Pero también este, eh, se pueden usar como acuarelas, ¿no? En realidad son plumones como para mix media, ¿cierto? Eh, y yo estaba diciendo que te las compré a ti. Así que si las tienes, ahí está Mabel. Ahí está Mabelita. Oh, sí, claro, sí tenemos. Ahí está, ¿ves? Miren, justo las que estaban preguntando, porque se las compré a Mabel ya hace buen tiempo, cuando, estábamos en, cuando estaba en todo el furor del lettering. Bueno, Mabelita los tiene. Ya pintan lindo, ya les enseñé Es tipo acuarela, ahí están Qué bonitas quedaron, ¿no? Pueden pintarlas con eso Como pueden pintarlas con acuarela Ya les enseñé también ¿Ves? Ahí está Mabelita, está diciendo que sí tiene Así que corran porque se acaba Ahí Mabelita ha estado Haciendo su, su transmisión eh, De las cosas que tiene Y ya he visto ya que todo el mundo está Yo quiero, yo quiero, yo quiero Y lo bueno es que ya Mabel está haciendo su delivery Así que Aprovechen, chicas, por favor. Eh, luego voy a hacer lettering con esto, ¿ya? A ver si mañana me, me, me conecto un ratito para hacer lettering. Quedan lindos con estas, estos plumones. A ver, voy a ver si lo tengo por aquí. Creo que sí lo tengo por aquí. A ver, se los voy a enseñar. Ahí está, Mave. Sí, preciosa, sí, claro. Sí tiene, ver, ¿eh? Han quedado preciosos, ¿no? Ajá. Yo he hecho con estos plumones, he hecho esto. Bien. He trabajado el otro día con ustedes, si no me, si no me equivoco. Miren qué bonito pinta. Precioso. Sí, ahí está. Entonces, miren qué bonito, hace unas combinaciones, un degradé precioso. Así que puedo hacer lettering con ustedes y con estos plumones como para que también los utilicen, ¿no? Para pintar. Antoine, ahí dice cuánto está. Mabe, ¿te acuerdas cuánto está? Porque aquí dice, voy acá ya se borró el precio ya. Ahí Mabe seguramente este les va a dar el precio. Sí, muy bien. Listo, gracias chicas, espero verlas, espero ver sus flores, por favor, hagan sus flores para que me enseñen qué tal les está quedando. Y ya me eh, contactaré con ustedes, me volveré, volveré a transmitir para hacer flores con algún otro material que puedan ustedes encontrar en casa. Ya me recomiendan, me dicen, Cari, si haces con, y yo comienzo a ver, con, ahí está, 120 soles, ajá, sí, acá está borrado, ¿eh? 120, sí, cuando mezclan los colores y las letras se queda espectacular, de verdad que sí, se hace el famoso blending y quedan muy muy bonitas sí, hola Antoine, ¿cómo estás? A mí me da risa cuando me dicen Fiorella, yo soy Karina Fiorella, pero me dicen Fiorella, no sé por qué, ya chicas, muy bien, muchas gracias, ahí están servidas, seguimos entonces con el reciclaje me contacto con ustedes para hacer flores con otro material de reciclaje, les prometo, ¿ya? Y lettering, el otro mes, junto con las chicas de la Academia en mayo, vamos a hacer lettering, ¿ya? Van a poder ingresar a las aulas de minúsculas y mayúsculas para que puedan hacer lettering conmigo y escribir bonito. Listo. Un besito. Bye, bye.